Dentro de los ecosistemas tenemos dos tipos de ecosistemas principales. Estos son los acuáticos y los terrestres. Por el momento vamos a enfocarnos en los acuáticos. Hay dos tipos más importantes de ecosistemas acuáticos. Estos son los de manglar o los arrecifes coralinos. Vamos a hablar de los de manglar. Los manglares están basados básicamente en el arbusto o... Planta leñosa, el mangle. El mangle es una planta muy extraña porque su raíces está en forma de zanco. Esto lo hizo para adaptarse a, todas las, a los cuerpos de agua con un nivel de salinidad alto. Esto quiere decir que tiene mucha, mucha sal. ¿Por qué? Porque no está asociado con cuerpos de agua dulce, como lo son ríos o lagos, sino que está asociado al mar y está ubicado en costas. Eh, dentro de estos ecosistemas también vamos a encontrar una relación muy fuerte con las comunidades aledañas, pues estas dependen directamente de su fauna, de su flora, y estas conviven junto a la costa tal y como ellos, y han encontrado otros mecanismos para adaptarse también a estos ecosistemas de alto estrés. Por otro lado, tenemos al ecosistema de arrecife coralino. El arrecife coralino está compuesto por los corales, pero, ¿qué son estos corales? Quizás pensarán en plantas o en hongos, porque son estos organismos inmóviles que se nos vienen a la cabeza. Pero los corales son animales, así estén quietos y no tengan un desplazamiento como nosotros los animales. Los corales eh, son muy, muy vulnerables a todo el tipo de acción humana que hagamos sobre el planeta, es decir, que así hacemos... Un mal manejo del agua cuando nos duchamos y no ahorramos o si estamos arrojando nuestras basuras al océano como lo estamos haciendo hoy en día con todos nuestros desechos estamos eh, afectándolos fuertemente y cuál es la función de los arrecifes coralinos pues este eh, ecosistema es básicamente el ecosistema eh, el hábitat del de, 25% de la fauna marina es además muy importante para todo el intercambio de oxígeno dentro del de océano y, eh, pues, es un núcleo de diversidad eh, en este ecosistema. En el siguiente eh, módulo es, encontrarán a los ecosistemas terrestres. Dentro de estos vamos a hablar de los tres principales que son sabana, páramo y bosque seco.